Y familia linda, muy bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube El día de hoy tengo un vlog que va a estar muy bueno Ya estoy con mi ropa aquí lista Va ir para el festival de la música latina así mismo Entonces vamos a comenzar ese vlog Bueno aquí está la ropa collar que tengo puesto, no sé, os mostré en el último video que hice de compras de, de Amazon, pero este collar yo compré en Amazon, tiene la letra A, a mí me encantó, creo que me voy a comprar con la letra U de mi apellido y yo compré como 13 dólares eh, en Amazon, pero está ahora 10 dólares, se lo voy a dejar acá en la cajita de descripción para que vayan allá a comprar yo también. Señores, estoy aquí ya lista para el concierto. Estoy esperando por mis amigas. Ya estoy acá en Downtown Orlando, en el Amway Center, muy conocido aquí en Orlando por los conciertos. Y ya estoy acá, estoy esperando a mis compañeras que todavía no han llegado Welcome to the Amway Center where legends will be written every night The Amway Center in City of Orlando are committed to creating a safe, comfortable and enjoyable sports and Then no nombre de tu cara tu riso y tu palo Gracias Y parte de la increíble forma alos sentimientos de mucha y de Hold oh Puerto Rico, I said Puerto Rico already Lo siento, lo siento tomando control, pero de otra manera, los extraterrestres, el dúo dinámico, los campeones, Tu pinta de banco un millón de pesos Toda la noche va a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año tú me un beso Y empezar el domingo mil pintitas, Y dónde son mi latino gang, gang, gang, gang, gang, gang Hoy tengo invitados Y son mis hermanos Así que... ¡Sayan Lenox! ¡Let's go! todos los familiares, para la gente que necesita esperanza, amor, buena vibra, déjame ver esas luces, dónde está el cielo, dónde está toda la luz aquí, seguimos, I'm ready to send more light, more love, Let's go. pensaba que te había olvidado, Casa toda despeinada, <risa> lo que queda después de un concierto muy bueno. Yo disfrutamos demasiado, eh, vibras vibras buenas, momentos bueno. Los artistas, muy buenos. O sea, excelente tiempo. nosotros nos encantó. Espero que ustedes hayan gustado. Verio y otra cosa que quería mostrar es este tipo de blusa. Que se marcan mucho los senos. Yo tengo puesto los, los nippies. Así que yo le digo que son unos cobertores para los senos. Y yo también se los compartí en mi video de compras de Amazon. Así que vayan y chequen. Compren. Yo ya lo puse en mi lista de Amazon para que lo vayan y lo compren. A ver si les gusta. Y en fin. Miren qué chula se ve. Esta brisa nueva es de Express si no se han suscrito al canal suscríbanse que van a venir más vlogs el próximo vlog ya va a ser con la cámara señores que ya me llegó la cámara de vlogs, solo que como no las permitían en el estadio no la llevé, pero en fin se suscriban, me siguen allá en Instagram para que vean todo detrás de escenas, todas las cosas que yo posteo allá, muchas veces yo posteo primero allá en mi Instagram y después entonces yo subo aquí a Youtube así que vayan para allá me sigan en arroba alexaobeda y se suscriben al canal, dejen su comentario, compartan el video, díganme qué ustedes pensaron, qué, qué artista les gusta más. Eh, yo me vi que con J. Bowen, o sea, con su show que hizo J. Bowen estuvo fuera de este mundo. A mí me encantó. O sea, fue un, un tremendo set. O sea, un tremendo, me encantó, me encantó. Stranger